Okay. Otra facción me habla de cometer el trabajador actos inmorales de hostigamiento o acoso sexual de cualquier, de, de, para cualquier persona dentro del establecimiento o lugar de trabajo. Miren, no es propio esto del género masculino hacia el femenino. ¿eh? Se da del femenino hacia el femenino, del masculino hacia el al masculino o del femenino hacia el masculino. Ya hoy, con esta diversidad de ideas y, y situaciones que se dan de manera personal, pues cualquier circunstancia, y, y más con lo del COVID, yo siempre lo he dicho, ya después del COVID, cualquier situación puede rebasar, eh, obviamente, la realidad ¿no? que, que estamos viviendo. Entonces, se puede dar, y basta con que se cuadre esta circunstancia de acto inmoral, por eso decía, la aplicación de la norma y lo que se tiene que manejar para poder delimitar en todo caso actuaciones o reglamentar aptitudes en el reglamento, debe atender a tres puntos en particular. Primero, que no vaya en contra de la ley. Segundo, que no vaya en contra de la moral. Y tercero, que no vaya en contra de las eh, buenas costumbres. Esta parte es la parte de la moralidad, ¿no? Yo no puedo decir que voy a rescindir el contrato de trabajo porque a lo mejor llegó un trabajador de Colombia y le dijo a otro marica, y, y eso ofendió, y entonces me dice, ay, ese es que eso es inmoral, ¿cómo es que me dice? Socialmente tampoco es admitible que me diga, marica, pues, ¿qué pasó? Sí, pero espérame, o sea, territorialmente, a, a lo mejor en su país, y, se maneja esta parte de, de marica como decir aquí nosotros, entre nosotros, güey, ¿no? O sea, oímos a muchos trabajadores así, y pues tanto cuesta ponernos un nombre y de repente todos somos güey, ¿no? O sea, oye, güey, oye güey, así está, igual ahí en Colombia, ¿no? Tienen esta particularidad en el lenguaje, digo, oye, marica, oye, marica, oye, marica, si estuviera en Colombia, Evidentemente eso sería normal, atendería a usos y costumbres territoriales, pero estoy en México, así que a ver ven trabajador, ¿qué crees? Te voy a aplicar el reglamento de trabajo y te voy a explicar por única ocasión entonces qué es lo que constituye tu falta, en este caso pues a lo mejor a la moral pero sí social, ¿sí? Estás apercibido. Pero si vuelves a cometer esta actitud, entonces sí, te voy a sancionar como tal, porque no estás en tu país como para justificar este tipo de lenguaje, y lo mismo sucede con trabajadores que traen ideologías en cuanto a sus relaciones sociales, si son de Veracruz hacia el norte, o de norte hacia el centro del país, o, o viceversa, ¿no? Entonces, debemos acoplarnos a los usos, costumbres, y a la normatividad que se aplica en cada caso, en lo particular. Eh, Dejo pendiente la, la pregunta de la Valeria. Voy a tomar la pregunta del licenciado Francisco. ¿El patrón sí puede demandar a un trabajador si graba videos hacia su persona del patrón y al personal administrativo que el trabajador lo ocupe para su defensa sin la autorización del patrón? Esto suele pasar a... Buena pregunta, licenciado Francisco, pero le voy a comentar algo que maneja la jurisprudencia. Se puede grabar y llevar a cabo el manejo de videograbaciones, tanto de audio como de video, y si la persona que lo está grabando es partícipe en el diálogo, o en todo caso en esa captura, ¿sí? es parte del momento, es parte del hecho, sí pero si no, evidentemente no puede manejarlos, para un uso tercero, y esto ¿por qué lo comento? No solamente porque la, la, la jurisprudencia ha traído este caso de excepción en, en específico es cierto que nadie puede ser eh, grabado o firmado sin su plena autorización y consentimiento dependiendo del uso que se le dé a esta grabación es para lo cual yo puedo manejar una responsabilidad o no si esta grabación se da con motivo de un despido injustificado y grabé que me estaban despidiendo pues sí, sí lo puedo ofrecer en juicio, porque yo era parte de ese momento, era partícipe obviamente del hecho que estaba pasando y pues para mí es un medio probatorio que dice la ley, artículo 7, 776 y, y y subsecuentes, puedo yo presentar para justificar que se dio el despido injustificado. Pero si lo grabo nada más para darle a conocer al, a las redes sociales que es una bola de huevones, que no están haciendo nada, <risa> que, que este, tienen alguna responsabilidad ahí en la prestación de su servicio para burlarme, bueno, pues entonces sí, pues pudiera tener algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, más que nada es, eh, pues, ¿qué objeto tiene? Eh, al final de cuentas, esa videograbación, esa videofilmación, y en todo caso, ¿para qué lo voy a utilizar? Sí, ahí es donde ya puedo determinar si existe o no una responsabilidad. Miren, en este caso de la fracción que estamos viendo, ¿no? Y en una fuente de empleo como representante sindicales en una ocasión nos mandan la llamada y nos comentan que precisamente había una situación de acto inmoral que cometía un trabajador en donde todo el que pasaba por su lugar de trabajo le daba una nalgada siendo hombre o mujer, indistintamente. Entonces, esto ya era un acto de molestia que había causado eh, pues invasión a la esfera personal de cada trabajador y había constantes quejas. Cuando llega la queja a la dirección general, pues nos mandan a llamar y dice, a ver, sindicato, ven acá, ¿qué, qué hacemos? Obviamente con este eh, trabajador. Se determinó dentro de las acciones instalar una cámara para ver cuál era la actitud del trabajador y efectivamente se videograbó teniendo esta costumbre y dándole una nalgada. A, a los trabajadores y trabajadoras indistintamente ¿eh? del sexo que pasaban por su área de trabajo esto como prueba sin su consentimiento fue obtenido y no fue con motivo de una seguridad porque la justificación viable para las cámaras en una fuente de empleo es por qué tienes las cámaras por qué grabas por seguridad y es justificable sí la seguridad de la empresa en este caso no fue por seguridad fue en atención a las quejas diversas que se tenían por parte de los trabajadores entonces su testimonio más la confesión del trabajador, más la videograbación, cuadraron perfectamente la procedencia de esta fracción octava y estuvo presente el sindicato, estuvo presente eh, la representación patronal y obviamente los afectados, para que pudieran dar testimonio de esta situación y se le recibió el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, eh, es una cuestión que se puede eh, señalar de esta manera, reitero licenciado, yo creo que debemos atender a para qué se utiliza en todo caso esa videograbación, ¿no? Por supuesto que causa una molestia, causa un acto de molestia, evidentemente, ¿no? Pero no es delito en tanto no cause un perjuicio o en tanto no y se utilice para algo que pueda comprometer, obviamente, la integridad de otra persona, ¿no? En la Junta Federal, por cierto, esta semana, ahorita que está haciendo alusión a esta situación, ¿no? estaba observando, ¿no? Hay letreros por todos lados y dice, por acuerdo del Pleno de la Junta Federal, queda prohibido videograbar a los funcionarios en ejercicio de sus funciones. Ok. Pues muy, muy respetable por el pleno, pero ¿quién es el pleno para determinar que yo no puedo grabar a un funcionario que a lo mejor está ahí dormido, ¿no? O sea, pues, ¿quién? O sea, salvo que le cause con esta grabación, obviamente, un perjuicio este, y a lo mejor pues con motivo de esto, pues, lo, lo, lo despidan, ¿no? Entonces, él podría ejercer alguna acción en contra mía si es que se identifica quién fue el que lo grabó, pero digo, nada más por videograbarlo haciendo su trabajo, pues no pasa nada, no o sea, No hay ninguna responsabilidad, entonces también hay que saber cómo es que se maneja esto y, evidentemente, y nos comenta aquí la licenciada Janet, ¿entra en perjuicio colocar cámaras en los baños de colaboradores? Sí, en los baños sí, sí, sí, sí, mucho cuidado aquí, licenciada Janet, en los baños sí, porque se está invadiendo la esfera íntima de las personas, sí, entonces ahí sí, mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Y hay un caso obviamente que hace poco salió en las noticias donde, pues, en unos baños, me parece, de un eh, de una escuela, me parece en particular, estaban, eh, había cámaras, ¿no? Se alegaba por la escuela que era por seguridad, pero pues evidentemente no, esto trajo una responsabilidad incluso de carácter penal para el director que ordenó la colocación de estas, de estas videocámaras, ¿no? Y era en los baños y no solamente grababa el personal, grababa obviamente a los alumnos, ¿no? Entonces aguas abusados ahí, hay que tener mucho cuidado con esto. Fracción novena, revelar el trabajador secretos industriales de fabricación, incluso no solamente de fabricación, ¿Eh? Al día de hoy, esto que se instituye como delito en particular ya en el código penal, también abarca incluso y los secretos de prestación de un servicio. Y si yo tengo ciertos sistemas para prestar un servicio, no produzco, pero presto el servicio y ese sistema que a mí me ha resultado que he implementado como técnica para poder eh, tener clientes, esto lo extrae uno de los empleados que conoce, obviamente, con motivo de su trabajo eh, y lo eh, utiliza de manera personal para volverse a la mejor mi competencia o lo vende a mi competencia, pues por supuesto que es un delito que yo puedo eh, manejar y para esto, Ahorita que me preguntaba alguno de ustedes también, es que se firman también los avisos de, de privacidad y convenios de confidencialidad. Les decía, conviene que sean en documento anexo, porque si en el caso de que yo me entere y tenga los elementos de que esta situación se dio, aparte de que la puedo reglamentar y sancionar al trabajador de inicio, pues puedo rescindir el contrato de trabajo, sí, pero también tengo la posibilidad de acudir a la autoridad ministerial y entonces realizar la denuncia correspondiente, ¿no? Y, y se dará eh, con apego a la normatividad penal, en todo caso, la sanción que corresponda. Ahora sí voy a tomar la pregunta de la licenciada Valeria. El abandono de, de empleo es causa de rescisión, ok. El abandono de empleo como tal, no se contempla en la ley. Lo que nosotros llamamos abandono de empleo es las faltas injustificadas. ¿Cuál es la regla? Como aquí se indica para la fracción décima, el periodo de 30 días que puede abarcar incluso dos meses en específico, de acuerdo a, a cómo está el calendario en el año que estamos actuando, y en ese periodo que se dé cuatro faltas, o sea, más de tres faltas, ¿qué quiere decir? Cuatro, esa es la interpretación jurídica que se le tiene que dar. No son tres faltas de un cachito, tres faltas y media, tres faltas de un cuarto, o un retardo, no, porque a veces se quiere reglamentar que si el trabajador falta tres ocasiones, y tiene un retardo, pues con esto, el reglamento ya me dice que constituye la cuarta falta, no, no, no, esto no, son cuatro faltas en un periodo de treinta días, es más, también el reglamento, ahorita como lo comentábamos, en muchas de las ocasiones sustenta el hecho de que con tres retardos que tenga un trabajador, se va a considerar como sanción un día sin goce de salario, y lo mando a descansar, ¿OK? Y a veces, el problema es que Recursos Humanos me dice, tiene tres faltas y la falta que yo voy a justificar porque incurrió obviamente en retardos, tienes la cuarta y entonces rescindo el contrato de trabajo. No, tampoco. ¿Por qué? Porque la lógica me indica que es más el cuarto día que yo estoy tomando para poder llevar a cabo la rescisión del contrato está más que justificado porque es una sanción que estoy implementando con motivo de una actitud que tuvo, una omisión que tuvo el trabajador, ¿Cuál fue? Pues no justificar en un momento dado eh, los retardos, ¿No? Y por lo tanto se consideró como tal, y dio pauta a un día de descanso sin goce de salario. Pero eso es una sanción, está más que justificada su ausencia. Esto no quiere decir que es el cuarto día que yo puedo sumar y entonces aplicar esta fracción décima del artículo 47 y rescindir el contrato de trabajo. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, este licenciada Valeria. Ahora, todo, todo, todo, todo, como ahorita lo estábamos comentando, debe ser plenamente justificado o sustentado por parte de la empresa. no Para ello, en el caso en particular aquí de las faltas injustificadas, pues debo tener el registro de asistencia, las tarjetas o libro que yo manejo, ¿no? Con ciertas características. Ya dijimos que no hay formalidad expresa en materia de trabajo, pero debe cumplir con los elementos como para poder sustentar que efectivamente se trata de un registro que, pues sí, justifica cuando se presenta o deja de presentarse el trabajador. Ese será mi documento probatorio esencial para esta causal en particular. Y si no lo tengo pues mejor ni me meto en problemas, ¿no? ¿Para qué rescindo un contrato de trabajo si no manejo registros de asistencia? ¿Cómo lo voy a probar? No, pues con el dicho, sí, pero un dicho puede ser objetado por otro. Y no creo que tengas una confesión expresa con el trabajador te diga, no, sí, efectivamente, yo dejé de trabajar, yo no me presenté. Pues no, ¿quién en su sano juicio va a aceptar una circunstancia de esta naturaleza, no? Salvo ciertos casos extraordinarios, pero ese es el punto aquí clave. Debo justificar, debo tener el elemento probatorio para poder rescindir el contrato de trabajo. Si lo tengo... Señalado en el reglamento interior, ah, bueno, pues claramente cuál fue el proceso que dio, obviamente, pauta para sustentar también esta situación. Y el acta administrativa, otra vez el acta administrativa, ¿no? El acta administrativa con relación a la violación del reglamento interior de trabajo. El acta administrativa con relación a la violación del artículo 47, al menos en esta fracción, como ejemplo, ya tengo dos elementos de prueba que tendré que acompañar al escrito de demanda por rescisión de contrato en la vía para procesar, ¿ok? Entonces, así es como se maneja. Licenciado Francisco Borja nos comenta, ¿hay algún fundamento sobre los retardos que el patrón y te pueda sancionar? Y es el fundamento del reglamento interior de trabajo. ¿En qué temporalidad lo sustento, licenciado, el que yo quiera? usted puede poner cinco minutos para eh, señalar el retardo, diez, quince, los que usted guste, o simplemente ser tajante, que no se permite en esta fuente de empleo, que se tengan retardos. La hora es en punto para iniciar labores, ¿OK? Es más, los periodos para que inicie labores, una vez que usted registra la, el acceso a la fuente de empleo, también los puede reglamentar. Entramos todos a las nueve de la mañana que empieza el curso en DSR, ¿OK? El periodo de retardo, es de 15 minutos, perfecto, yo tengo 15 minutos de tolerancia, si no me registro después de esos 15, este, en esos 15 minutos, en su caso tendré ausencia, ok, pero para que inicie, una cosa es que entre a las 9 y para que inicie mi curso, a lo mejor inicie a las 9.05, entonces estoy estableciendo dos periodos de tiempo distintos que están reglamentados, ¿sí? la hora de entrada y la hora de inicio de labores. Las dos pueden ser sancionables. ¿Quién lo determina? En este caso, la fuente de empleo, ¿sí? Es su facultad discrecional. ¿Por qué? Porque sus necesidades han determinado que ese es el periodo que yo requiero para que mis clientes tengan, en todo caso, pues, la paciencia de esperar al ponente para que pueda empezar, ¿no? O, o en su defecto, pues, este el esperar al resto del grupo para que arranquemos con eh, el curso, etcétera, etcétera. Entonces, esto a manera de ejemplo, ¿no? Yo lo determino, licenciado. Usted lo va a determinar en cada fuente de empleo. Y El fundamento, pues, es el reglamento. Ahí es donde lo voy a manejar. Desobedecer el trabajador al patrón o sus representantes en causa justificada siempre que se trate del trabajo. Este punto que ya habíamos tocado también este punto. Decíamos, el contrato de trabajo también me va a servir precisamente para eso. Fracción tercera, artículo 25. Debo señalar claramente las actividades en todo caso que el trabajador debe desempeñar con motivo del contrato. La señalo, y entonces, si el trabajador no cumple con una orden que vaya directa conforme a estas actividades, híjole, ya tienes una responsabilidad, ya tienes, en todo caso, una llamada de atención, ya tienes una suspensión, te puedo rescindir, y te puedo rescindir de manera directa, ¿eh? cuando justifico que efectivamente te mandé a la mejor por los refrescos y tú te negaste a ir, no es que yo no soy, chalando, pues, espérame, pero aquí en el catálogo de tus actividades señalaste que efectivamente tú irías por los refrescos cuando te lo, te lo mandatara, ¿no? Entonces, pues eres el, el, el, el ayudante general de la empresa, ¿cómo te vas a negar a realizar esta actividad cuando incluso aquí viene de manera expresa, ¿no? Entonces, ni ahí por las pizzas, ¿sabes? a lo mejor ahí sí, ahí no dice, pero pues vas a ir por los refrescos porque aquí dice que tú puedes ir a la tienda por los refrescos, ¿no? Vamos, casos así extremos, ¿no? Pero para que entendamos un poquito esta situación de cómo funciona. Algo que comúnmente sucede, negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir con los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades de trabajo. Esto ya lo habíamos comentado también. Si yo voy a realizar un gasto en particular en mi fuente de empleo para hacer un estudio de riesgos, determinar los riesgos a los que están expuestos mis trabajadores y manejar la implementación de un equipo de protección personal, pues obviamente ese gasto debe valer la pena. Trabajador, debo darte un curso de inducción de por qué estoy implementando en un momento dado, esta seguridad. Y tú estás obligado, artículo 134 de la Ley Federal de Trabajo, a tener que seguir esa seguridad e higiene, porque es con motivo de un objeto en particular, evitar accidentes o enfermedades de trabajo. Esto fue implementado mucho ahora, ¿eh? en estos y, dos años que estamos y, terminando, con motivo del COVID. Yo tenía la obligación de atender a la norma 030 relativa a los servicios de salud. Tenía la obligación también de atender al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero también la obligación de atender obviamente a las obligaciones del artículo 132 como patrón y en particular a este tipo de situaciones que maneja la ley. Instaurar mi fuente de trabajo con apego a la seguridad y higiene y manejar las medidas necesarias para evitar enfermedades de trabajo, en este caso los contagios por COVID. Por lo tanto, todo esto con lo que dictó la Comisión y el Consejo de de Saludidad General México y el Seguro Social, ¿qué crees? Me obligaban a tener que poner un área de aislamiento, un área de detección, ciertas medidas como eh, filtros sanitarios, como tapetes sanitizantes, como el gel, etcétera, etcétera. Si tú no lo haces, tú lo ocupas trabajador, y yo ya te expliqué por qué, o sea, yo estoy obligado a hacerlo. Tú me puedes rescindir el contrato de trabajo si no implemento estas medidas. Si yo ya lo implementé y tú no las ocupas, entonces al revés, yo te puedo sancionar, y más si lo especifico en el reglamento interior, o en su caso, te puedo rescindir el contrato de trabajo, con base en esta fracción, decimos segunda, del artículo 47 en la ley laboral. Y nos comenta aquí el licenciado Francisco, maestro el patrón, ¿puede sancionar económicamente al trabajador si no utiliza la herramienta de trabajo? ¿O es causa de rescisión de contrato? Yo no le, comento las, no le recomiendo la sanción económica, ¿eh? Le recomiendo en todo caso, y pues, que lo mande a descansar en un momento dado, sin goce de sueldo. Es así como debiera procederse en caso de una sanción eh, administrativa sustentada en el reglamento, ¿no? La sanción económica no, porque puede confundirse con esta asociación que al principio comentábamos, de un descuento directo al salario. Entonces... Eh, no, mejor no se metan problemas, mejor mándelo a descansar y es sin goce de salario, ¿ok? Para que no haya ningún problema. Eh, la licenciada Janet nos comenta, maestro, ¿se puede sancionar eh, si se hace mal uso del equipo de protección personal y si se tiene un periodo de vida y me dice que ya no sirven? Sí, sí Janet, sí se puede sancionar eh, dentro de las prohibiciones que establece el artículo 135 de la ley federal del trabajo a los trabajadores, en una de sus acciones dice, tendrá responsabilidad el trabajador en caso de que el equipo de protección personal no lo utilice para lo que es, o lo destine para un uso distinto para lo que le fue entregado. Y eh, he visto imágenes incluso donde hay trabajadores que ocupan la bota del calzado industrial y lo tienen ahí como maceta, ¿no? Unas plantitas, donde ocupan el casco y lo ocupan como si fuera de bandeja para echar ahí todas las llaves o, o material de desperdicio o desecho, ¿no? Este esa, esa actitud, ese acto en particular constituye una responsabilidad está prohibido utilizar el equipo para eh, fines distintos a los que les fue entregado o, o materializado o, o, o consensuado con el trabajador, artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo, y con ello, si lo tengo en el reglamento aparte, pues obviamente puedo implementar una sanción administrativa, o en su caso rescindir directamente también, porque no está observando, con base en esta fracción y artículo, los lineamientos de seguridad, en este caso, para prevenir accidentes o enfermedades de trabajo. La primera parte del COVID relativo a las enfermedades, ¿no? Esta parte del equipo de protección personal relativa a los accidentes. Miren, no sé si han visto, yo les recomiendo que en internet hay un video y pónganle ahí este, el riesgo de trabajo, eh, sandía, así es, eh, sandía la fruta, este, sandía tornillo, con esas palabras clave. Hay un video que circula, que es muy bueno y muy ejemplificativo, de cómo en una empresa, creo que es una obra en construcción, eh, para enseñarle a los trabajadores eh, las consecuencias de no utilizar el casco, bueno, ponen una sandía, y a cierto nivel de altura dejan caer un tornillo de metal, sí, un tornillo que uno lo puede ver y a lo mejor es del tamaño del mouse o... o la palma, un poquito menos, y dice, es un tornillo, ¿qué te pasa un tornillo? Pues si no te puede hacer nada, y además si te lo aviento aquí en una distancia de un metro, no pasa nada. Pero este tornillo, cuando cae a una distancia considerable, y esto refiere a la hora de construcción en el video que, que les comento, pues obviamente cobra velocidad y fuerza, y cuando llega a impactar con la sandía, la sandía pues, prácticamente explota, ¿sí? Se destruye en su totalidad. Y después hacen un segundo ejercicio en ese video, donde ponen otra sandía, pero con un casco de los que se les dan a los trabajadores para que estén en la obra de construcción. A la misma altura dejan caer igual el tornillo y el tornillo sí, rompe el casco, pero no perfora y no llega obviamente a lesionar la sandía. ¿Qué le ejemplifica esto, obviamente, al trabajador? Que el equipo de protección personal tiene una razón de ser, que si te lo estoy dando es precisamente porque es mi obligación salvaguardar tu integridad y en este caso evitar accidentes, así como lo, todo lo del COVID para evitar una enfermedad, ¿ok? Si tú no lo utilizas, me deslindas a mí de una responsabilidad en caso de un accidente y enfermedad laboral, y aparte el perjudicado, y esa es la parte de la conciencia que siempre funciona, creármelo, aparte el perjudicado, no nada más eres tú, porque tú podrás quedar inválido, a lo mejor te puedes morir y se si acabó, no pasa nada, ¿sí?, no pasa nada en tu esfera, ¿sí? a, tu, a tu manera de pensar, pero ¿qué va a pasar con tus familiares? Pues va a dejar de percibir tu núcleo familiar un ingreso, ya no va a estar la cabeza de familia, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿qué va a pasar con tu esposa o con tu esposo? Dependiendo de, de quién estemos hablando. Entonces, esta parte de la conciencia es la que se tiene que manejar en la materia de seguridad y salud industrial y por supuesto <coughs> que se puede manejar incluso la obligación de los trabajadores de tener que participar en este tipo de, de, de capacitación de inducción para concientizarlos si se niegan, como dice aquí la licenciada Llaner, a utilizar el equipo de protección personal, ¿no? O sea, ya te lo advertí, ya tienes la inducción ya se te dijo, ¿crees que es chiste? Ah, bueno, pues ahora te sanciono, te suspendo ¿sí? Ah, no, eres reiterativo, pues antes de que suceda algo y me metas a mí un problema, ¿sabes qué? Te vas de la fuente de empleo, así de sencillo ¿sí? Eh, me dice esto, si tiene un periodo de vida o me dice que ya no sirven, bueno, pues para eso existen obviamente los, los peritajes o en todo caso las revisiones que pueden hacerse constantes, ojo licenciada Janet aquí es donde nuevamente puedo darle participación a la Comisión de Seguridad de Higiene, si yo determiné que el uso del zapato industrial que estás manejando es de seis meses o de un año, dependiendo de la actividad que estás realizando y el tipo de calzado que se te da, bueno, se puede realizar una revisión para que cuando tú me digas que eh, ese equipo de protección personal ya no sirve, pues yo establezca si efectivamente ya no está en condiciones de uso y tengo que reponerlo, cambiarlo, o en su caso, pues simple y sencillamente no. Eh, tendrás que utilizarlo eh, en esas condiciones, ¿no? Eh, así es como funciona. Que no lo uso, pues entonces ya tienes una responsabilidad. Ya te puedo sancionar, ya te puedo suspender, ya te puedo incluso rescindir el contrato laboral. Comenta la licenciada Stephanie eh, Rodarte, ¿se pueden descontar si dañan equipo técnico o qué tipo de sanción se puede aplicar? Eh, sí, con independencia de la sanción administrativa que pueda aplicar, ahorita decía este uno de ustedes, uno de los licenciados, este artículo 101 de la ley federal de trabajo, este título que maneja las normas protectoras del salario en particular, nos dice que sí puede haber un descuento y nos dice de hasta cuándo, de hasta cuánto, ¿Sí? Y con qué periodicidad. Me parece que en el caso de dañar el equipo, de dañar la herramienta, creo que es hasta el 30% del salario, que se puede ir descontando al trabajador, ¿no? Una cosa es que tenga un perjuicio que yo en un momento dado pueda compensar demandándolo por la vía penal o incluso por la vía civil, y otra cosa es que realice la compensación, que eso es lo que no permite la ley, salvo casos extremos y con, con los periodos o porcentajes que se manejan, ¿no? Entonces, eh, nada más hay que tener mucho cuidado en cómo maneja esta situación. En una ocasión, en una fuente de empleo, Recuerdo que uno de los trabajadores había pedido un préstamo a una caja de ahorro que se manejaba conjuntamente entre los trabajadores y el patrón. Y la comisión del manejo para la caja de ahorro, una vez que fue despedido este trabajador, se presentó al momento de que se le liquidó y decía: Oye, a ver, espérame, te están dando 10 mil pesos de liquidación por dar un cantidades, ¿eh? tú le debes 11 mil pesos a la caja de ahorro. Entonces, a ver cobra, primero firma, y entonces sí, ¿sabes qué? Pasa por acá, Mendoza hace el cheque, porque me lo debes a mí, ¿no? Bueno, pues de manera práctica se hizo así el descuento, y además era dinero de los trabajadores, pero que yo lo maneje, lo sustente al momento de realizar esta operación, donde no te voy a dar nada porque le debes aquí a la, a la caja de ahorro, no, no puedo, no puedo hacerlo, ¿eh? No puedo hacer el descuento así tan tajante y mucho menos al 100% obviamente, de las cantidades que está percibiendo el trabajador. En este caso, por ejemplo, por un, Una liquidación correspondiente, ¿no? Para que lo tomemos en, en, en consideración. Eh, el licenciado Francisco Borja nos comenta, yo, maestro, para poder sancionar al trabajador con suspensión de días y de goce de salario, se tiene que hacer un documento para tenerlo como fundamento. Yo les recomiendo, para eso son las actas administrativas: ¿eh? el acta administrativa de la empresa, pero también el apoyo en las diferentes comisiones. Si la violación como estamos viendo es de materia de seguridad, salud, de medicina, del trabajo o en su caso este, de capacitación y adiestramiento, yo ya determinaré entonces si el acta informe también de la Comisión de Seguridad e Higiene o de la Comisión Mixta de Capacitación, Productividad y Adiestramiento me podrá sustentar y avalar esta circunstancia también. Entonces, acta administrativa y el acta informe que realice la comisión respectiva Conforme a se haya dado la violación, en todo caso, ¿sí? El eh, reglamento interior no, no tendría nada que hacer aquí, antigüedad tampoco y tampoco PTU. Entonces, solamente puede ser eh, sustentable esa situación a través de un informe, de un acta, que reitero, de la Comisión de Capacitación, Productividad y Aislamiento o de la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿sí? Si tengo una comisión, a lo mejor, eh, de Honor y Justicia o una comisión sancionadora, y en lo particular, bueno, pues entrará en funciones, ¿no? Pero si no cuento con ella, pues cualquiera de estas dos comisiones, dependiendo de la violación, es la que puede, en todo caso, rendirme el informe. Eh, y entre más pruebas, aquí es donde aplicamos este principio de derecho, ¿no? De lo que abunda no daña. Entre más pruebas, mejor, para no dejarle de duda al juzgador de que efectivamente estoy actuando con apego a la normatividad. ¿Ok? Reglamento. Acta administrativa. El acta de informe de la comisión respectiva. Y todavía, a lo mejor, el informe pericial de daños, o a lo mejor el, eh, el informe que me presentó el supervisor, eh, el área auditable externa, no lo sé. Eh, son cosas que pueden servir de elementos para todo esto, ¿no? Al contrario, Stephanie, muchas gracias también a usted.